Inside. Bueno, eh, estoy aquí eh, en vivo desde el hotel Sheraton, donde están, acaban de llegar, acaban de arribar después de hora y media esperando en el aeropuerto por las maletas. El bolo, el bolo, el bolo. bolo, eso, perfecto. Eh, Saludos, eh, Piero, Ignacio y Gianluca. Y Gianluca. Eh, ¿cómo... Maravilloso, exacto. <coughs> Fue, fue maravilloso. maravilloso. Estamos de gira, es una gira increíble aquí en Latinoamérica de casi dos meses y estamos casi terminando. Y fue, fueron momentos y que nos regalaron nuestros fans, momentos que nunca vamos a olvidar y no vemos a la hora de, de tocar mañana aquí en Santo Domingo en el Teatro Nacional. En la sala principal del Teatro Nacional. Sala principal del Teatro Nacional. Sí. A las ocho. Muy bien formados. Oye, <ríe> mira. Eh, yo creo que, bueno, en el 2000, la última vez que ustedes se presentaron aquí, fue en 2019, 2019 eh, y se presentaron en el mismo teatro, eh, fue no en... fue en otro lugar, fue en otro lugar, que no recuerde el nombre, soy mal informado, ahora yo tampoco, tiene lo... el baby brain, no tiene importante. el baby brain, <risa> <risa> <risa> <risa> mire, este, bueno, ustedes tienen una trayectoria maravillosa, de verdad, que eh, hay que aplaudirla, Trayectoria que, que comenzó con el Festival de San Remo, ¿no? Sí, eh, sí, no, sí, sí no, no, no, lo que es que nosotros nos encontramos cuando teníamos 14, 15 años en un programa televisivo. Ah, y, y yo me acuerdo la primera vez cuando salimos, teníamos, de verdad, ni, éramos niños, la cosa que sorprendió mucho a la gente fue ver cantar tres niños de esa edad. Con voces de adultos, ¿no? Y el objetivo siempre ha sido traer el, la, la música en nuestra tradición del bel canto, pero también lo de la cultura de la, de la música de Latinoamérica también. Acaba de salir un disco que se llama Tres Voces, un Alma, donde cantamos las canciones más románticas del repertorio de Latinoamérica. Ahora, ¿ustedes eh, habían estudiado bel canto? Eh, sí y no. Sí, entonces, ¿cómo, sí así? No. ¿Cómo, ¿cómo así? No, bueno, es que no, no la verdad no he mucho. El único que está estudiando la ópera es Piero porque es lo que le gusta hacer en uh -huh. la vida. Y entonces, bueno, es que uh, estudiar es importante, eh, pero a veces es la música que te encuentra ¿no? Ya. No es que necesitas estudiar la música o, estu eh, o encontrar tu estilo. Hay una diferencia entre la ópera y lo que es el bel canto, porque Ajá. es otra cosa, son sí. dos cosas diferentes. No, la, ópera la ópera, si no es estudias, no, si no estudias la ópera, no puedes cantar ópera. Claro, claro. Este, ¿Ustedes tienen algunas áreas de ópera? Sí, en, el, en los conciertos cantamos el um, Brindis de la Traviata, cantamos en el Sondorma, que hace uh -huh. parte del Turandot. Sí. Pero cantamos también en los clásicos italianos, como O Sole Mio, Il Mondo. 1896. Sí, sí, ah, sí, eso es llega. bien informado. Ah, a veces. Y también <risa> cantamos cantamos nuestros inéditos, que tenemos también inéditos. Sí. Grande Amor es la canción con que ganamos el Festival de Sarremo. Constantemente mía, más que amor. <risa> ¿Y, y, y a dónde No, en esta gira no. Pero en la, en la gira ah, pasada sí. cantado con ustedes. Pero bueno, será ¿Puedes? la próxima. De, deja, déjame escuchar un poco. Bueno, déjame... oh, gracias. Muy bien. Muy bien. Va, eso sí es vos. Yo desafino como una cafetera. ¿eh? No, no, no. no, afinado? no, no desafinado. Va, sí, es desafinado. Oye, además de entretener, obviamente, ¿qué no, no, no. otro fin ustedes. Eh, se propusieron desde el principio de conquistar todas las mujeres no, no, no, no. ¡Ah! no, bueno el objetivo siempre ha sido el objetivo siempre cantar eh, la música romántica, cantar el amor porque somos italianos pero cantamos también en español, eh, sí, eso sí. no te olvides de eso porque y, y, y, y, y, es importante no, cantamos en portugués, en inglés, también cuando hicimos la gira en Estados Unidos, con, eh, hicimos una gira con Barbara Streisand en el 2012 y cantamos en inglés también. Pero, porque, pero uno de los momentos más emocionantes de nuestra carrera, especialmente aquí en Latinoamérica, fue cuando cantamos el triste en los Latin Billboards y, y un homenaje al grande príncipe de la canción José José que estaba en primera fila. Y sí. Cantamos, en, nos encanta cantar en español como hace Laura Pausini, como Rosa Ramazzotti, como Andrea Bocelli? De hecho hay una, una, una gran tradición de artistas eh, italianos que han cantado en español. Caruso, en el año 1921, que estuvo por acá, por estos no lugares, y que eh, incluso lo trataron de, de, de, de... ¿Cómo se llama? De sabotear, no, de robárselo, de llevárselo... Okay. De, de, para pedir un Rapirlo, rapirlo, rapirlo. Sí. Bueno, eh, él también, él cantó algunas canciones en español en esa época. En sí, San pero... Lente, y, y, y siempre ha habido un... Es un porque... Vuelta, ¿no? Es porque... Tenemos una gran conexión entro, entre esos idiomas porque en el pasado eh, artistas latinos como Julio Iglesias, Luis Miguel, cantaron en italiano can e hicieron su carrera también en Italia. Y nosotros siempre desde el primer álbum grabamos la versión internacional y la, y la versión en español, completamente en español, porque yo pienso que... Esas idiomas, esas melodías son muy similares y por eso grabamos ese álbum que se llama Tres Voces Un Alma, que son, es un tributo a los latinos. Fue un reto como grabar una canción en mariachi, pero no fue tan difícil cantarlas porque estamos acostumbrados a cantarlas. Ahí en ese, en ese disco hay temas que, que cantaron José José, eh, Carlos esa, Rivera, si hay uno de Carlos Rivera, ¿Sí? eh, uno de Alejandro Fernández. Sí, hay eh, muchas, muchas... Miguel, bueno, en fin. es, es un Ricardo tributo a la, la... dedicado Ricardo Montaner también que es que es un tributo a la música latinoamericana a la cultura latinoamericana en eh, musical, sino también es un tributo a todos los artistas, a los grandes artistas de, de Latinoamérica, tiene una canción también de Camilo Sesto, entonces Mariachi, sí, sí. entonces sí, eh, eh, de verdad nos gustó mucho. Eh, entrar en esa, en esa cultura, en esas tradiciones de Latinoamérica. ¿Hay algún, algún país donde ha sido, digamos, complicado comunicarse con el público? Depende, porque, por ejemplo, cuando cantamos en Japón, Solo quieren que cantemos música más clásica. El repertorio cambia, depende del país donde vamos a cantar. Aquí en Latinoamérica el, el, el concierto es totalmente diferente de, de Italia o de Estados Unidos o de Japón. Te, cambiamos, ¿no? Ten, tenemos que adaptarnos a la cultura del país. Pero claro, la llave del éxito en el mundo es cuando cantamos en italiano. Lo que pasa es que aquí tenemos un, un mercado muy grande en Latinoamérica y sería un pecado no cantar en español. Y nos encanta cantar en español, ¿no? Tenemos ídolos, nuestros ídolos son Luis Miguel, José José, Julio Iglesias sí, sí. y por eso. De hecho, ustedes vienen de Panamá ahora. Eh, estuvieron sí. en Medellín... Creo que... no, no hicimos a empezamos la... em, empezamos esa gira en el Centroamérica empezamos con Guatemala eh, el, Salvador. San Salvador, el Salvador y después Honduras. Honduras Colombia y después fuimos por el sur Chile Argentina todo el Brasil y regresamos aquí hicimos México Panamá Santo Domingo mañana y terminamos esa gira en Puerto Rico el sábado Puerto Rico. Oh, Puerto Dios, Rico. Sí, es, mira, son, es una gira de más de 100 conciertos, porque empezamos en mayo desde Japón, a Australia, a Estados Unidos, a Europa y terminamos aquí en Latinoamérica. Dios, pero eso, eso es, es una heroicidad. Nah. No, no hay, no hay es nuestra pasión. Artistas, no, hay, no hay muchos artistas que puedan no, hacer no hay... es una gira mundial de verdad, que esté Japón, Australia, uh -huh. Estados Unidos, América Latina. Rusia, Rusia. Europa. ¿Es que la, es... ¿Ustedes le han cantado a Putin? No, no, no. cantamos, eh, hicimos muchos mucho conciertos en Rusia pero ahora, mira, quien no vive cerca de Europa no puede, no puede entender en el... lo que está pasando de verdad lo que está pasando es muy, muy difícil y entonces es muy difícil Es dramático, es, es, es es dramático. dramático. Es En el 2023 ahora no, no es posible todavía sí, hablar sí, de eso sí, sí. Mira, eh, yo me formé en Rusia okay. eh, y, y para mí ese es un tema muy sensible, muy especialmente porque realmente yo nunca pensé que eso fuera a suceder, pero está, está sucediendo. Y es un país, por ejemplo, a mí me ponían de, de tarea, eh, esta noche ponen estreno Príncipe Igor en, en el y tráigame un ensayo mañana de 12 páginas en ruso, Tenía que hacerlo. Sí claro. ¿Estabas y budem en mi es Ну неужели? ¿No canes? ¿No niujelis? Eh, русски príve, príve. ¡Ja Vale. No, no, bueno, es que de verdad de y se aprendieron eso. alguna canción en ruso no canción ni africana salió bien sí sí no, no, no, no, no. Ah, alguna canción exacta vamos a hablar <risa> es, la versión, es la versión rusa de la de mi no, es, es que de verdad estamos bromeando aquí sí. todo bien pero eso es una lástima no poder sí, regresar sí, sí. ahí porque hacemos muchos en Rusia, también en Ucrania. Y eh, es una lástima que no podemos regresar porque ahora sí está complicada. Pero esperamos que un día vamos a regresar y todo va a pasar, esperamos, muy pronto. Nosotros también. Eh, mientras tanto, ¿qué ustedes quisieran decirle al público dominicano? que para nosotros es un honor somos italianos y llegamos de la otra parte del mundo y es un privilegio poder cantar y transmitir nuestras emociones en el escenario mañana gracias por el apoyo porque tenemos 14 años de carrera juntos, empezamos desde niños y hay algunas fans que crecimos juntos y eso es muy lindo porque nuestro público es muy fiel y queremos agradecerle a nuestro público aquí de República para apoyarnos siempre desde el principio hay un, hay un un lugar eh, donde ustedes actuaron aquí una vez que fue en un, en, un, en un coliseo, sí, sí, sí. no muy grande, ahí, es, ahí fue sí. donde los vi abiertos, uh -huh. eh, lamentablemente la cerrado, pero eh, por ejemplo, ustedes que han venido varias veces aquí han escuchado bachatas. Claro, claro nos sí. encantan las bachatas. ¿Y por qué no han montado alguna bachata? En este porque, disco. Eh... No, es que te digo la verdad. Hicimos un experimento, pero Ajá. yo pienso siempre que en la vida una persona tiene que hacer lo que hace mejor. Hacer Sin experimentos así, perdiendo su personalidad, no es algo bueno para una persona, especialmente mm -hmm. para un artista. Y entonces es por eso que decidimos hacer ese álbum, que es una, una, un tributo a la tradición uh, latinoamericana. Porque. Las melodías de la tradición latinoamericana, de esas canciones que están en el disco, sí. son muy parecidas a, la, a las italianas y al a las canciones que siempre hemos cantado. Uh -huh. Entonces fue, fue algo divertido. Ah, es, como, es, como, es como decir a Romeo Santos de cantar la Donne móvil Es lo que queremos, que lo cante. Es, es, es, es, cada artista ah, tiene que cantar su estilo, claro. Se pueden hacer cosas, mezclar géneros, pero sin perder la personalidad. Perder la Conociendo claro. sus límites, claro, esa es la claro, cosa más claro. importante. Eh, ¿Cuál es el mayor límite el mayor que tiene el bolo? Uh, límite, sí. el límite el que tiene el bol es que nunca para de soñar Y cosas que Qué límite, eso es muy positivo El límite ¿no? es que no, no no estar en dos lugares en el mismo tiempo ah. Eso es límite <risa> Pero nosotros somos chicos que de verdad no se ponen límite como la música La música no tiene límites Y no tiene barreras Cuando ustedes están, no están actuando, no están en gira eh, puede ser que se vean para producir, trabajamos. pero uno vive en un lugar, otro en otro Trabajamos siempre, siempre trabajamos Reuniones, meeting, Estamos... grabaciones, todo, siempre Pero el tra esto, cuando cuando hay pasión, el trabajo es un placer, no es un esfuerzo Ok, pero ¿viven en la misma ciudad? No, no, no, no, no, no, no. Claro que no. En Estamos Italia, en, <risa> en Italia todo es muy tenemos una ciudad donde nos encontramos siempre. En Bologna. Pero, pero cada uno vive en su donde tenemos familia. Ya. Y, ¿Y cuál de ustedes tres es el líder entre ustedes? Somos tres líderes. La, eh, es que, No es que tocamos diferentes instrumentos. La voz es el único instrumento y somos tres voces sí, y un no alma. hay uno que dice bueno señores vamos por aquí. No, no, no, eso no pasa es que los con los años eh, aprendimos a ser inteligente y entender cuál es los mejor por el grupo, ¿no? no, no y la sensibilidad, hay... ¿sabes cuál es la, sensi la sensibilidad? No actuar como un líder con los otros. Porque eso es muy presumido. Hay que y ver, eso, sí. amaduré, ¿eh? mira, claro, eso es, es parte de la madurez, porque nos encontramos cuando teníamos 14, 15 años. Ahora son casi 30, y entonces sería un problema si seguimos como los 17, 18. Ahora pensamos como tres hombres, como tres hombres, y tenemos las ideas claras para nuestro futuro. Eso es lo que pasa cada vez también en el trabajo, ¿no? Hay gente que... Hay gente que, que que no se da cuenta que que necesitamos también hablar las conversaciones para, para resolver cada cosa sin sin discutir o como niños por eso un proyecto, un, una programación, una línea que dice bueno, eh, de aquí a dos años vamos a hacer tal cosa. Sí, dos... no, yo creo... Sí, no, lo que pasa es que yo siempre creo que un artista... El talento no basta. Tiene, necesitas una visión, una trayectoria de, tu, de, de cómo tú te ves. Tienes que entender cómo la música se va evolucionando, cuál es tu lugar en, el, en la industria musical. Y sobre todo, si no pierdes tu esencia... Y es una manera para llegar al corazón de, la, de las personas. Ya. Cuando ustedes se reúnen de manera eh, informal, hay uno que, que, que hace las pastas. ¿Qué? Las pastas. Ignacio cocina muy bien. Ignacio cocina. ¿Cocina qué cosa? Todo. ¿De todo? No tengo límites. Oh, bueno, tú deberías de poner un, un restaurante aquí. No, me gustaría. De... muy bien. ¿eh? Bueno, eh, tener un restaurante es uno de mis sueños. Sí, sí, claro. Eh, ya ustedes, me imagino que 14 años pues han hecho, cada cual ha hecho su, su economía, eh, alguno debe haber invertido en otras cosas. Ah, bueno, sí, algunas cosas. Yo estoy trabajando en muchas cosas. Eh, ¿Qué haces fuera de la música? Bueno, es que ahora... Estoy, no sé si conoces Twitch. ¿Conoces Twitch? Uh -huh. Es una plataforma de streaming sí. y tengo mi canal donde hago live, okay. hacemos live de beneficencias para ah, ayudar a las bueno. otras personas. Y... ¿Y ustedes? Yo hago mucho deporte. Me encanta el tenis, eh, me encantan las mara sabe, maratonas. Sí. Y eh, ocupo mi tiempo libre en, con el deporte. Okay. ¿Y tú? No, bueno, sí. Atléticos, eso sí. Pero no, no, la música es mi única pasión por ahora. Sí, y... <risa> Mira qué tenor con tatuaje. Es un tenor alternativo. Un tenor eh, de nuevo tipo. Siglo XXI. ¿Ah? Siglo, 22. siglo 22. Sí. Eh, ¿Qué ustedes creen que va a suceder en el mundo? Yo advierto que estamos en un cambio de civilización, por lo menos en esta parte del mundo. Uh -huh. Donde la música urbana se está tragando... Todo, todo lo demás, poco a poco, y las nuevas generaciones lamentablemente... ...pues no, no tienen referencia de cosas del pasado. Sí, no, lo que pasa es que eh, a veces las generaciones cambian... ...y no solamente porque son valores diferentes significa que son equivocados. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando vi la historia de Elvis Presley... ...que cuando salió todos los músicos de Jets estaban... ¿qué es qué se mueve así, ¿qué está haciendo, es tan vulgar... ...cuando cambió totalmente el mundo. Lo, la única cosa que pasa es que yo creo que eh, la música también es cultura... Y tenemos que dar siempre un ojo al pasado, como leer un libro de literatura o saber algo de filosofía o, o escuchar música lírica o música clásica. Es parte de la cultura de nosotros y si se pierde la cultura, se pierde... El, uh, ser huma, la esencia, se pierde el ser humano por eso los jóvenes deberían no solamente vivir en el presente ¿no? hablando de, de música, o de, deberían escuchar, descubrir, tener curiosidad, tener dudas y ese es el secreto para mí, yo creo, para no perder esa esencia Bueno jóvenes, yo creo que estamos eh, a punto de, de terminar nuestra entrevista quiero recordar que mañana Mañana eh, a las ocho y media de la noche se presenta Ivoro en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en la sala Carlos Piantini, con este concierto donde van a ofrecer además canciones nuevas que no han sido eh, eh, eh, cantadas aquí todavía. Pero vamos a cantar también los clásicos bueno, italianos. Y la, todas las canciones que nos acompañaron en esos 14 años. Pues muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. amigos.